Agua baja muy fría, tu cuerpo cálido, la cama desordenada, tu sabor en la almohada. Hoy está lloviendo a cántaros, es un día para estar en casa, tranquilo. Pero llegas tú y se acaba la tranquilidad, tu cuerpo me hace pensar la realidad y es que la realidad es la felicidad felicidad de tenerte en mis brazos y yo estar en los tuyos y que llueva porque sin paraguas estamos chorreando el agua baja muy fría nuestro cuerpo cálido la cama desordenada, tu sabor en la almohada. Qué borrachera de amor cuando llueve. Nos queremos tanto los dos que conmueve. Se escucha caer el agua, es un agua cero. Nuestro amor se ilumina como un... Nos perdemos en un espacio infinito Peleamos nuestro amor a ver quién gana Y así pasamos el tiempo mientras llueve Y se nos pasa la noche y llega la mañana El agua baja muy fría Nuestro cuerpo cálido la cama desordenada. desordenada Tu sabor en la almohada